Bueno pues soy, soy Iñaki Martínez y me dedico profesionalmente a, eh, tanto al mundo de la grabación y producción musical como al tema de sonido, postproducción de sonido para, para audiovisuales. Imagino que como a todo el mundo, siempre cuando pues cuando cuando empiezas en todo esto tienes que hacer una serie de trabajos, muchas veces tienes que trabajar de, de forma gratuita porque tienes que coger experiencia antes de lanzarte ya con proyectos um, profesionales, por así decirlo. Es decir, siempre tienes que hacer un, un recorrido previo para coger la experiencia que no coges con, con los estudios, aunque con los estudios también puedes coger experiencia, pero luego lo que, es, lo que es el trabajo de campo, por así decirlo, es lo que te da la perspectiva para luego poder tener un desarrollo profesional de, de esta profesión, como imagino que en prácticamente todas. Eh, yo he tenido siempre muchísima afición por el tema de la, por el tema de la, de la música y también, aunque posteriormente, por el tema de, de cine y tal, y, y es una cosa muy vocacional, es, es decir, a esto te, te tienes que dedicar, como aquel que dice en cuerpo y alma. Entonces es una cosa que siempre la, la tienes que tener, desde, desde ahí te tiene que llamar la atención. <risa> eh, sí, sí, sí, claro, pues hombre, al principio siempre hay una primera persona que te, que te llama para un proyecto remunerado y tal, y... Y bueno, pues luego con el, con el tema de, del montaje de las instalaciones de, del estudio y todo eso, sí que al principio, hace ya muchos años cuando empecé, pues sí que me acogía unas ayudas que había de los fondos europeos y todo eso. Entonces digamos que sí que al principio pues, pues siempre viene bien tener alguna, alguna ayuda. Eh, yo estaría lo que es con la grabadora, eh, con el parte de sonido apuntando absolutamente todo Además, soy de los que apuntan si se ha colado un pájaro en el segundo, tal, no sé en cuánto Porque luego facilita mucho el, el, el trabajo en la postproducción Y luego estarían lo, lo que se llaman los microfonistas o pertiguistas Yo normalmente llevo un o una microfonista, o sea, un pertiguista Y luego otra persona que se encarga de la microfonía inalámbrica, es decir de estar con los actores para poner los micros, para quitárselos y un poco pendiente de todo solo estar tres personas eh, saber mucho de lo tuyo, tener imaginación eh, tener un nivel de exigencia alto, es decir, no vale cualquier cosa no vale cualquier cosa un poco la historia es que si el nivel de exigencia te lo marcas tú, no te lo tiene que marcar nadie te pueden hacer correcciones pero si tú, tu nivel de autoexigencia ya es alto, es muy difícil que, hay, que alguien tenga que venir y decirte oye, es que esto lo has hecho de forma cutre y esto no es así. Desde el primer momento de las reuniones de reproducción evidentemente tiene que estar el, el, el sonidista. Porque, por ejemplo, te pongo el ejemplo de cuando se va a localizar los sitios. Vamos a rodar aquí, vamos a rodar de allí. Evidentemente el de sonido tiene que estar. ¿Por qué? Porque tiene que conocer de antemano, antes del día de rodaje, las necesidades sonoras que tiene ese sitio. Más que las necesidades, los problemas que puede, que puede haber. Hay muchísima gente trabajando en un espacio que normalmente suele ser pequeño y cada uno tiene unas, cada uno tiene unas prioridades y cada uno quiere hacer su trabajo lo mejor posible. Eh, es inevitable que haya a veces, aunque evidentemente intentas solventarlo sin, sin mayor problema es inevitable que haya roces porque muchas veces hay conflictos de intereses me refiero a conflictos de intereses mmm, hablando de una forma así un poco, no sé mmm, por ejemplo, pues a lo mejor lo que a ti te parecería que sería la mejor toma de sonido el mejor sitio para poner el micrófono pues es en un sitio en que no puedes ponerlo porque evidentemente sale en cámara entonces muchas veces pues digamos que tienes un poco que llegar a un acuerdo con la gente, no ya con la gente de cámara por ejemplo con la gente de luces es decir, porque claro no solamente es que salgas en cuadro, eso es lo fácil lo difícil es que no hagas sombras pues yo pongo el micrófono aquí ahora mismo delante de este foco y el micrófono no está saliendo en el cuadro, pero está saliendo una sombra ahí delante entonces eso es lo realmente complicado entonces digamos que ahí hablas con la gente de luces y dices pues mira a ver si a lo mejor si lo pongo un poco más acá y tú puedes ponerlo así entonces normalmente llegas a un acuerdo pero un poco digamos que es, estás todos tratando de sacar lo mejor de ese, de ese de ese momento sabes para coger evidentemente la mejor toma de sonido como la mejor toma de, de cámara Digamos que los proyectos más o menos grandes siempre tienen cierta complejidad tanto en el tema de sonido para... en este caso dentro de sonido para audiovisuales evidentemente el sonido para cine es el que más complejidad entraña en, en cualquiera de los campos de, de los trabajos que hay dentro de lo que es un rodaje y una postproducción y, y sí que tienes que tener una, una perspectiva también mmm, lo que sería no solamente técnica sino también creativa entonces muchas veces se pueden liar mucho las cosas, porque cuando trabajas en algo creativo no hay una forma específica de hacer las cosas que sea correcta. Como por los pros es, quizá que si, si estás trabajando en algo que te gusta mucho, pues es muy agradecido, y siempre pues son los trabajos estos creativos, pues, pues son, ya o sea, me refiero, si a ti realmente te gusta mucho la música y te gusta mucho el cine, pues poder trabajar en la música y trabajar en el cine pues, pues está, está muy bien, entonces es muy agradecido, es un pro, ¿sabes? y luego los contras, pues que no sé, te lo digo en mi caso en particular, pues no tienes horarios no tienes horarios de trabajo, es decir, yo no trabajo de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde no, yo me meto en el estudio y estoy todo el día y otro día, y otro día, y otro día, descanso un día de vez en cuando Tener muchísima paciencia, mucha paciencia. Procurar siempre entender los puntos de vista de la gente con la que estás trabajando. Es decir, eh, procurar llevarte bien con tus compañeros es básico, porque en un entorno de trabajo en equipo te tienes que llevar bien con todo el mundo. Hicimos una película aquí en Cuenca con, con Juan Carlos Fernández, la eh, película para elisa esa la vamos en una casa que ya no existe, que es una casa en carretería que están haciendo una obra gigantesca en un edificio, ahí antes había una casa antigua que era la casa catalina y era una casa pues de, de siglo XIX y tal eh, que estaba no abandonada porque era de una familia y tal pero digamos que no vivía nadie en todos los pisos y tal entonces hablamos con la familia y nos la dejaban para, para hacer la casa y eso, aquello era la cosa más estética que te puede echar a la cara o sea, solo veías y o sea era el sitio perfecto para hacer una peli de miedo, perfecto o sea, lo haces en, en, en, un, en, un, en, un, en un plato con decoración y no te sale así o sea, daba miedo entrar allí eh, además había una cosa muy curiosa y es que eh, estaba la, un poco la leyenda, mmm, bueno, mira, no la leyenda, estaba documentada ya real, que en aquella casa en los años 40 se había suicidado una, una chica del servicio porque contaba un poco la historia que la tal Carmencita estaba enamorada de uno de los señores, digamos que en la casa vivían los señores de pasta y tal, porque era una casa nobiliar, vivían los señores de pasta, y luego en, en el último piso, que era como un apartamento, o sea, una, una casa como más chiquitita, así a guardilla y tal, ahí vivía la gente de servicio. Entonces contaba la historia de la tal Carmencita que tuvo una fe con uno de los, de, de los señores de la casa y el señor nunca lo, recono, nunca lo reconoció como tal. Y al final la pobrecita esta se suicidó allí en la casa, se tiró por el patio de luces. Entonces estamos todos con un rollo del fantasma de carmecita y tal y no sé qué. Y la verdad es que soy, de vez en cuando pasan cosas raras, se oían historias por ahí de, de tal. Bueno, la cuestión es que... Eh, el, el equipo de sonido le, les comenté a los compañeros de montar, puesto que había escenas un poco, un poco más difíciles eh, Montar como una especie de de estudio de doblaje en la última planta que era donde estaba la casa de servicio porque digamos que estaba separada del resto de plantas y estaba completamente en silencio entonces le comenté al, al compañero al, a e. domínguez le dije oye pues mira en esta habitación aquí está recogida no molesta a nadie nos ponemos un micro y así mientras están preparando si hay que hacer algún doblaje de alguna algún white track de algún actor y eso no lo subimos aquí y lo hacemos ni un programa perfecto bueno, pues un día nos subimos ahí a preparar porque iba, iba a subir una actriz, iba a subir a tulpin, a hacer un, uno de los ADRs, esto es una, una sustitución de voces Y de repente escuchamos unos pasos por el pasillo, estamos Edu y yo con la puerta cerrada y por el pasillo de la casa escuchamos perfectamente unos pasos andando por la madera Claro, nos quedamos los dos, dos mirando y yo había dado, eh, por así decirlo, orden expresa de que no subiera absolutamente nadie arriba porque íbamos a grabar sonido Solamente podía subir la actriz no podía subir nadie más. Y claro, yo mi reacción fue quitarme los cascos y salir a echar la bronca al que estuviera fuera haciendo ruido, ¿sabes? Bueno, pues salí fuera y no había absolutamente nadie. Nadie. Me asomé por el pasillo, no había nadie. Me asomé por el hueco de la escalera que se veía desde el quinto hasta el primero y no había absolutamente nadie. Y escuchamos los pasos los dos porque es que, joder, nos levantamos los dos para echar la bronca al que estuviera fuera.